Para nosotros la Cooperativa de Autogestión de Mujeres de Manzanillo o del RL es un placer saludarles y contarles la experiencia que hemos tenido con este nuevo proyecto de la neutrópica que es la siembra y el cultivo de manglar. Aprendimos la importancia de los manglares, eh, son sumamente importantes para el ambiente y también nos hemos dado cuenta que hay lotes que no están reforestados y queremos islas y otros que están ahí, eh, también coordinar por si en otros lugares ocupan de las plantitas porque igual seguimos trabajando, <coughs> fortaleció nuestro trabajo en equipo como un nuevo proyecto vuelvo a repetir y también lo interesante fue que participamos las familias, los hijos y las hijas de las compañeras se involucraron muchísimo, los esposos, algunos esposos también vinieron y, y nos apoyaron con este proyecto. También es importante porque los recursos que, económicos que se nos dio para los salarios decidimos este, utilizarlos para, para nuestro nuevo proyecto.